¡Au -oh! ¡Au -oh! Te, te quedas en la escalera, madre. Creo que empezamos al revés. Yo te dije, yo te dije. Y ahorita, agua arriba. Ay. ¿Qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos al nuevo video. El día de hoy vamos a comprar cosas para decorar el arbolito de navidad porque sí. ya es navidad, ya es diciembre, más navidad, que Navidad, navidad. Y pues vamos a ver qué encontramos porque nos faltan cosas a comparación del año pasado para cambiarlo un poquito, pues. Sí, pues vamos, vamos a para allá. Ya vamos? son fechas muy importantes, son fechas bonitas, pero nos faltan, pues, decoraciones. Venimos realmente a buscar esferas. Sí, porque, pues, cada año debe ser diferente. Toda mi vida, cuando yo he venido aquí, siempre he jugado en las telas, a las escondidillas o al laberinto. Ah, y ¿sí? jugamos? Pues gusto Mario, como acuérdate, hace un año justamente venimos también aquí Te tengo que encontrar y Nos perdemos Y cada que venimos me gusta jugar a esto Porque como pueden ver, está lleno de telas y es como un laberinto Y pues hay que comprar las esferas porque nos falta un decorar Todo lo que es allá en la casa No sabemos si doradas, plate... o plateadas, plateadas o doradas ro o rojas. rojas Así que ahorita vamos a elegir a ver cuál Aquí, oh, se caí se abrió el paquete, gracias. Dios, ¿Qué acabas de hacer? Me alcancé a grabar ese momento épico. Pero acaba de vaciar un bote. Yo no quiero este. No, pues ya lo no. abriste. Te dije que estaba raro, Mario. Como que ya se, le, se les había caído. Y antes. ya trae menos, ¿verdad? ¿eh? Sí, ya sabía. Por algo estaban vacías Sí, oh, yo te okay. dije la, Es que hagan de cuenta que las estaba revisando Y en ese momento de revisarlas Pues la volteé de cabeza y está la tapa Estaba abierta y se cayeron todas Mira, Paul, aquí ya llegamos al momento De que aquí hay listones Está bonito este terreno Pero, ¿qué color te gustaría? A mí me rojo. Gustaría, ¿Un rojo, rojo o Sí, un porque el año pasado ya pusimos plateado ¿No te gusta el dorado? No, me gusta más el rojo Rojo con dorado, como ese, mira Está chido A La que va a hacer el, el desempate Va a ser, más. ¿qué color prefieres? ¿Rojo o dorado? Rojo, ya, ¿Ya rojo ¿Tú rojo o dorado? El arbolito? Ajá, Ajá. Dorado Ya ves, te gané ¿Qué esferas van a ponerle? Aún. Me gusta este color Porque no sé. Sí, mateadas. pero con dorado Dorado queda, no importa ah, no, no, pero con el rojo Se vería bonito Es lo que le digo Y luego vamos a poner Esferas rojas también Ajá Este Sí, está mejor este Este Yo le voy mejor ya a este tenemos Y aquí, no. ya, aquí ya está el rojo y dorado ya. Están, sí, están parejos Sí, exacto Empate ¿Cuánto nos llevamos? ¿Unos dos metros? tres metros? para envolver todo? Está chiquito, no está grande nuestro árbol wow. Así está nuestro árbol, no es tan grande Con seis metros Bueno, yo... traes un hilo? ¿Para qué? Para medir ah. Aquí está el metro no, pero está, agarrar un hilo Ahí está el metro, pobre. Pero agarrar un hilo para, o sea, darle vueltas a ese árbol Ahorita vamos a medir, es que mis papás compraron esos dos listones ¿Cuánto fue? Pero de ahí? nos van a servir de, de medidor ¿Tres, ¿tres metros? metros? A ver, miren, para más o menos hacer el cálculo A ver Podemos hacerlo así, Mario, hoy es diferente Sí, es poquita, la neta sí, yo siento que unos ocho metros Sí, porque la parte de abajo es más gorda Unos diez, oh, A ver cuánto yo sale ocho. el listón No depende del supuesto si ¿Sí las así. No, si son... Sí, sí unos por... 8 metros. O sea, aquí ¿Cuántos son 3? Son 3 6, metros. 9, 8 9, metros. 9, 8. 9. 8. Ay, 8 depende del precio, como ya les dije. Ya llevamos las esferas. Soy nada, como bebé. pueden ver, ya compramos las esferas y el listón y pues fue lo que ocupamos extra. ¿eh? ¿De qué color el listón? Rojo. Yo pienso que vamos a continuar allá en sí, la casa. Vamos a sacar el árbol y vamos a empezar a adornarlo. Sí, porque así. faltan más cosas allá, Mario. Sí, así que vámonos, Pau. Vamos. Y pues bien, Pau, ya llegamos a la casa, sí. ya preparamos aquí lo que es el árbol. Pues ya, miren, hasta o nos cambiamos de ropa. <risa> bueno, yo, Mario sigue igual. No, también me cambié de ¿Sí? playera. Ah, pero es que en la realidad, Mario, de nosotros, es que fuimos en la mañana a hacer esas compras que vieron anteriormente en las de noche. Ahorita vamos a armar lo que es el árbol de Navidad. No es natural, eh. es no, Es este artificial. Es artificial. Obviamente pero... ya lo hemos reciclado varios años. Sí, es el no. árbol del Tiene el... de unos 10 años, ¿no? Sí. Árbol. Vamos a sacarlo por pieza. Pero esa es la parte. porque Desde la año pasado que lo guardamos, que no lo sacamos no solamente lo sacamos. Sí, cada año cada sí, año, es ese, literal, cada, cada diciembre fíjate, anteriormente no teníamos baja. un arbolito que nos duró como 20 años pero hasta que ya dijo, no, ya estuvo ya me cansé. Órale, <risa> entonces este, ese <risa> es ese el ese realmente es el segundo árbol que hemos tenido no. <risa> Realmente es el segundo árbol que hemos tenido Toda mi vida es el segundo El primero, entonces, ya, es el... Y el primero ya se ya se mío es, el... <risa> es el primerito mío, Mario, entonces sí, ¿verdad? Sí, Bueno, es... no sé sí, sí, es el primero tuyo Y lo que me gusta de esos arbolitos es que es bien fácil armarlo Claro Son bien fáciles y bien Pues ya práctico. como vieron, de volada Mira, aquí pues está todo enredado porque es como alambre Yo los he visto en todos lados y son iguales, los hacen sí, de alambre No más que Mario no hay más que, que hay unos que sí, hay que despinarlos, hay unos de color blancos que vimos por ahí muy bonitos, bonito, pero probable por el siguiente año salen caros. Salen caros. Sí, ¿Sale? ¿Sale? ¿Sale? sale. Bueno, para nosotros es caro. 50 dólares 50 dólares El equivale, más barato Equivale a mil pesos Ajá, en México Exacto Igual para muchos de ustedes es poco Pero para nosotros es mucho <risa> Sí, sí, la neta sí Aquí en México 50 dólares Como les decimos rinde muchísimo Y cuesta muchísimo juntarlo Mario Pero ya, gracias a Dios Tenemos uno aquí reciclado Exacto y Mario Y pues le vamos a sacar provecho Y ahorita vamos a continuar cómo va quedando ¿eh? Sí, Mario Finalizamos. Oh. De armar este hermoso pino, Paul, ahora, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué tú piensas que va? Luces, listón, no, no. esfera. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo armarías? Primeramente, a, a videos que he visto, obviamente, videos... Ah, bastante, viste no. tutorial. No, no, no vi tutoriales, pero pues he visto videos de varias personas que han decorado sus arbolitos de Navidad y lo primerito que va es el listón. ¿De ¿El ahí listón? va? Sí, de ahí va la decoración que pueden ser las luces, son las luces y de ahí lo que son las esferas. Bueno. Te voy a hacer caso. Vamos a iniciar con el listón. ¿Primero el listón? Vamos a, a ver. ver si nos alcanza. No, y a ver cómo lo acomodamos. Porque somos malos para usar el listón. La neta, yo no sé usar el listón. No sé <ríe> nunca he trabajado con listón, Mario. Depende de lo que nos alcance, porque ya ves que pedimos 8 metros. ¿Pedimos 8 vamos 8 metros? a ver. Aunque ah, y... okay, Mario, te tengo una gran noticia. ¿De que Compramos los 8 metros de rojo. Pero tenemos este también. también plateado. Vamos a usar los dos que son bastante brillantinas. Listón. Entonces sí tenemos listón de sobra. Y vamos a ver cómo lo decoramos con el listón. Ahorita vamos. Es a ver. mucho trabajo, ¿eh? A ustedes Bien. les voy a aventar el listón Y cuando caiga, ya va a estar decorado okay. el arbolito Ok, ok ¡Una, ah. dos! ¡Ay, otra vez! <ríe> ¡Otra vez! Tiene la mano wanga, otra Mario vez. <ríe> ¡Otra vez! ¡Otra vez! Listo, Mario. Y ahora sí ya quedó. Rápido. Sí, rápido. Abajo. <risa> Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Lo decoramos bien? ¿Ustedes qué hayan hecho? ¿Primero hayan puesto las luces o primero el listón? <risa> Ahí escriban en los comentarios, por favor. Primera vez que lo decoramos así, por sí solos. Y está alto, ¿eh? Viéndola bien, ve el tamaño de Paul y ve el tamaño del árbol. ¡Ay! Van a tumbar el árbol, Paúl! ¡Maldito a sí. tumbar el árbol! Ten cuidado porque nos costó trabajo Listo, hacer todo eso. ¡Ah! A ver, ya. ¿Y ahora qué? No vas a alcanzar, ¿verdad? No se si alcanzo. mira. ¿tú? ¡Listo! Ah, okay. Acuérdate que tenemos que dejar el contacto acá abajo. Sí, no No voy a poner contacto acá en la punta, Mario. Imagínate la extensión <ríe> Ahí está la punta. Puedes girar lo primero, que si quieres, arriba. <ríe> y ya te ayuda de acá abajo. Voy a llorar. Un nudo. Oh, oh. Oh. Así mero por este lado inverso ¿Qué va a hacer? No, es que no ocupas este para allá vete, ¿Cómo? A vete a la derecha, a la derecha Ajá, así mero Y listo No se le ocupa dar la vuelta completa Ok, entonces ahora sí ya. Vas, vas, vas Aquí ya se Aquí es se No, no, no, lo vas a romper Dale, no. dale, dale, dale No, no, no No frato, es listón. la piñata Creo que empezamos al revés Yo te dije, yo te dije sí. Ay, nomás que ¡Vamos! Te caen en la escalera, ¿no? Qué difícil es. No, tenemos tira. que bajarlo, Pau. Definitivamente. Bájalo. No, Mira. lo vas a romper. Con una sola mano. Vamos. Aquí. Oh, oh. oh, oh. ¡Ay! Pues sí, pero ellos no vieron nada. ¡Ay, ay, ay! Yeah. Ya ya pude, ¿ya viste? Bueno, y ahora sí, ahora sí se Todos puede. mareados <risa> Por su culpa La verdad sí se complica Hacerlo a una altura muy, muy alta Es mejor aquí abajo Aquí ya como sea se puede acomodar No se te enreda tanto el cable Si sí se enreda <risa> Y ahora sí, esta es la forma De cómo poner las lamparitas uh -huh. O sea, la lucecita no que creo, creo Creo que, que... que nos van a hacer falta Ya voy siguiendo, eh de cuenta que ustedes van detrás de Pau uh -huh. Estos siempre se ponen por el medio Sí, ok. Yo siempre soy el que pone los armarios, ¿Qué me vas a enseñar? Ahí ves el, el ingeniero de luces. Sí, sí, sí bien. Y no es por, no es por. Presunción. Por, por. por ponerme la camisa. Exacto. ¿A poco no está fácil hacer esto? Está bien fácil hacer esto. Escriban en los comentarios. Exacto. Recordarles que por favor dejen su like en este video si les gusta. Porque estamos viendo que no. Que muchos de ustedes no dejan su like, eh Sí, sí Nos dejan abandonados Ey. Ya nos quieren ah. ¡Tarán! Ya, ya con nos la nos desprendida Fíjense, Bueno, ya es progreso Ya, ya vamos <risa> progresando ya Y ahí más o menos se ve Ahorita no está 100% terminado, Mario Faltan las esferas, pero ¿qué opinan ustedes? Ahí escriban en los comentarios ¿Qué nos hace, ¿qué nos hace, ¿qué nos hace falta? Ustedes dieran los comentarios Exacto. Mira, ahí tenemos a un muñecote ¡Ay! Este Santa Claus, no fíjate, está se ve un poquito mejor, pero luego le falta si ¿Sí llegará Santa Claus este año, Mario. No, no lo sé qué vas a pedir ahorita hablando de eso. ¿Qué vas a, Voy pedir? a pedir, no material este año, va a ser un deseo Senti sentimental. Ajá, exacto. Está un enamorado, oh, oh, no. un deseo para todos, o sea, está enamorado, incluyéndote favor. a ti. O sea que no es de enamoramiento, Mario. Mm. Ya ven, se pueden pedir cosas bonitas en Navidad, pero no, no creo que, que los no creo. Creo que te que lo cumpla, te va a traer un pedazo de carbón. Te has oh, portado muy mal este te año. Te va a traer un pedazo de... De regalo <ríe> Bueno, Mario la Ya estuvo de mucha habla Hay que poner las esferas ¿Sí? Ya llevamos como media hora no, Ya estoy cansado <ríe> Ustedes lo ven muy rápido Pero llevamos media hora 10 minutos Del puro listón Otros 10 de las puras luces Van 20, Mario Y otros 10 de huevonería ¿Qué te, parece si yo, ¿Qué te parece Si yo pongo las, las esferas? Está bien, me parece bien Ya está Vamos a empezar, pues Los voy a poner aquí Nomás que sabes No que hemos... Nos hace falta los no. ganchitos o van? alambritos y no compramos, ¿verdad? O listoncitos de estos. Ok, hay que buscar a ver si hay aquí. Porque no compramos. Bueno, Hay que buscar. Y ahorita sí, volvemos. Así sí. que, transición con esa esfera. Listo, Mario. Ahora sí ya. ya, ya conseguimos. Todas por arte de magia ya tienen ganchito. Sí, de no tener ni una. Fíjate, po, Yo recuerdo que estas esferas, yo cuando era pequeño, llegaba la arbolita de Navidad y las aplastaba. Y se quebraban, nomás que antes eran, eran de, de vidrio. Ajá, ah, exacto. Y ahora ya las hacen Eso todas. Es fácil. Las, las están plastificadas por el mismo problema que todos los niños llegan y las quebran y se pueden cortar las manitas. Ahorita, pues vamos a ponerles un time Ahora sí, Mario, ya vamos a subir el sí, árbol. Nomás Pero primero desconectarlo. Adiós, Luz. Ahora sí, llegó el momento más difícil, Paul. Fíjate, Mario, acuérdate que la vamos a cargar así y este es el frente, eh. Ok. Ay, güey, ¿no veo de las patas? Ajá, de las patas. Luz. Una, las patas. dos, tres. Y ahorita. ¡Ay! ¡Ay! ay, ay. <risa> ay no puedo! Bueno, por ahí, por ahí. ¡No moviendo. puedo! ¡Ay! Listo. Ahí se pudo. ¿no? ¡Ay, se pudo! No, más, claro, como Yo, ahí voy. la mano. Espérame. Uy, qué eh, bueno. Falta conectarlo, ahora sí. No, la verdad, este sí si fue una tarea algo difícil. No, cuál rápida, iba a decir rápida. No, rápida, no. rapear. cuánto tardamos. No, si tardamos ¿Una fácil. ¿Una hora? Mm, sí. Más o menos una hora ahora. Que se haga la luz, en Mario, encendido el del árbol. 3, 2, 1. No latinó. No oh, aprendió. Oh, no latinó, Entonces, No latinó. Tres, ¡Dos, bien. uno! uno. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está, güey. Falta una cosa. ¿Quién lo va a hacer, tú o yo? Un piedra, papel, ¿Qué Es lo que fíjate que el significado de la estrella es que lo pongan los dos. Pues ya sé, tengo un plan. Aquí Me es la, la estrella de la, de buena, la, de la buena suerte Ajá. de la Navidad. Vamos a ver. Así si no se cae con todo y a estrella. Ver. Ahí te va. Ahí te a va, te paso mi poder. Ah, oh. <risas> Dale, esa a es ver. la estrella ¿Qué Sí, significa? no cabe ah, Ay, me caigo Ahí está, no Va a quedar más firme oh, oh. Se quiere dormir Se quiere mimi Se, quiere oh, oh, se va a dormir mío. <risa> Mira cómo se menea todo el árbol No, no quiero que se caiga ¿Está bien así o no? Así, ahí ya mejor ¡Listo! Se pudo. Ahí y eso que está haciendo frío. Van a haber unas tomas del arbolito. Para Exacto, no hay algo. que dejarles unas tomas de nuestro arbolito. Así que. Ahí más o menos quedó humildemente. Y pues bueno Mario y ahora sí ya terminamos ya por fin este bonito árbol de Navidad la verdad me gustó el resultado sí, la... creo que sí fue diferente al anterior no Mario <ríe> pues sí yo pienso que sí la verdad pues es una tradición poner el arbolito en Navidad sí, claro espero lo sí. hagan ustedes también en su sí. casa pero también recordarles Mario que dejen su like suscríbanse activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook que va a aparecer Ajá, por aquí exacto, y... también a Instagram Mario y claro a dónde a TikTok que ¿eh? vamos Extra, a Exacto. que ya estamos subiendo videos en TikTok y ahí estamos activos así que Mario esperemos si les gustó el video, si les gustó, compartan Comenten y dejen su like Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta fa la próxima y feliz navidad Que aún no es, pero feliz navidad. diciembre, iniciamos diciembre, diciembre Hasta la siguiente